Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes eh, a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Eh, hoy, 19 de junio, es una fecha muy particular. Se cumplen varias efemérides. Estamos en vísperas de varias efemérides y fechas importantes de nuestra historia. Hoy, 19 de junio, es la fecha de la Fundación Eva Perón. Es el natalicio de José Gervasio Ortigas el gran prócer y patriota oriental, luego devenido en Uruguayo. Mañana 20 de junio se cumple el Bicentenario del Pase de la Inmortalidad de Manuel Belgrano, eh, feriado por el cual nosotros conmemoramos eh, el Día de la Bandera. Y después lo último, como para coronar el fin de semana, el domingo 21 hay un eclipse solar, ¿no? para dar el pequeño dato de color. Así que bueno, en esa, en esa coyuntura estamos. Bien, eh, por eso hoy, eh, que estamos ya en las vísperas del de, 20 de junio, eh, arrancamos digamos esta charla con esta consigna de Banderas de Malvinas, y qué mejor para hablar de estas cuestiones con eh, nuestro compañero que acá me acompaña, eh, Alejo Tolosa. Alejo, ¿cómo andas? Ya sé, Juan, ¿cómo andás? Bueno, acá pasando la cuarentena. Pasando la cuarentena. Bien, como todos. Como todos. este Alejo, Pero bien. Nada, quería hacerte una pequeña presentación. Alejo, para Ay. quienes no lo conocen, es eh, profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es maestrando, es decir, está cursando la maestría de Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés. Y bueno, y, y trabaja con nosotros en el museo del año 2014 y forma parte del de área de investigaciones del museo listo Esa pequeña presentación protocolar, ahora sí arrancamos. Bueno, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, una de las cuestiones que veníamos charlando con, con Juan este, en el marco de, este, de esta charla era eh, qué podíamos hablar del tema de las banderas. ¿no? Cuando, cuando vos me dijiste eh, hacer una charla sobre las banderas, yo pensé, bueno, ¿qué, qué se puede hablar solo de las banderas? Y la realidad es que, cuando empezamos a armar la charla, empezamos a, a, a tirar algunas cosas, eh, así, en, en algunos audios de Whatsapp y eso, eh, empezamos a encontrar muchas cosas, ¿no? Yo creo que el primer recuerdo que uno, uno tiene de, de la bandera está, creo, en general, digo, asociado a, a los ritos escolares. Eh, a momentos escolares donde, digo, uno se formaba en el patio de la escuela, ¿no? O el saludo a la bandera, eh, eso que de alguna manera parecía algo monótono, después, digo, en otros, en otros contextos, o incluso en otros momentos de la vida, uno eh, va resignificando, creo. Y para mí no es lo mismo, digo, la bandera en, en, en distintos momentos, o sea, que... Digo, justamente vos decías esto de eh, hablar de la creación de la bandera, eh, bueno, ¿qué pensaba Belgrano o, o qué sentían, digamos, los, los soldados que enfrentaban al el avance realista? ¿no? O sea, ¿qué, qué fue ese eh, izamiento de la bandera o, o flamear la bandera en las barrancas de, de ese pueblito de Villa del Rosario en ese momento? O, eh, por ejemplo, digo, cuando Belgrano se hace cargo del, del ejército norte, ¿no? Para contener este, el avance realista. Y después digo otras cosas más cercanas, que es una bandera eh, en un mundial, ¿no? O sea, qué es la bandera argentina, qué representa la bandera argentina en un mundial o en un partido argentino-Inglaterra, son, son cosas distintas, ¿no? Y creo que eh, una bandera en, en Malvinas eh, justamente tiene un, un significado, y una carga eh, muy, muy importante. Eh, hablándolo con cualquier excombatiente ¿no? que va a Malvinas o que fue a Malvinas, siempre hay algo, hay algún eh, objeto, algo que remite a una bandera de centros de excombatientes o una bandera argentina o algún escarapé, algo hay que eh, ellos eh, llevan a esa tierra ¿no? y lo que también representa. Entonces eh, creo que hay una tradición también de la bandera en eh, nuestras islas. Entonces, un poco la idea va a ser tratar de, de reconstruir eso. Eh, y creo que hay un hilo conductor ahí también con, con Belgrano mismo, ¿no? O sea, Belgrano, eh, como director de la publicación de Correo de Comercio, eh, él va a hablar, obviamente, digamos, él tenía también un pensamiento económico bastante avanzado en la época, eh, y va a hablar y, y va a entender muy, de manera muy temprana la importancia de Malvinas y de su ubicación estratégica también, ¿no? Relacionada, por ejemplo, a los recursos naturales. Eh, y creo que eso se puede rastrear, por ejemplo, eh, ya en 1820, que es el primer, el primer hecho importante eh, de presencia este, eh, de la bandera en las islas, ¿no? Eh, si querés, a ver, reponer un poco ahí, ayudarme a reponer un poco. ¿Cómo este, no, cómo no. Ese... Bueno, 1820 eh, fue un año muy complejo. Cuando uno analiza la historia, y bueno, eh, Alejo más que nadie que terminó la carrera, digamos, con lo difícil que es terminar también la carrera de historia, que es todo un desafío, y eso, digamos, uno cuando analiza 1820, los historiadores suelen llamarlo la anarquía del año 20. Es decir, fue un año caótico donde eh, las tropas eh, de Santa Fe y de Entre Ríos, Estanislao López, Francisco Ramírez, irrumpen en Buenos Aires y disuelven el poder directorial, el poder centralizado. Y es a partir de ahí que nuestro país se fragmenta en las famosas autonomías provinciales. Y es que en esa fragmentación, bueno, había una pregunta, que podría ser hasta filosófica, bueno, si pasamos de un país centralizado y nos fragmentamos en autonomías provinciales, ¿Quién se hace cargo de Malvinas? Bueno, y ahí es donde la respuesta va a ser Buenos Aires, y donde no solamente administrativamente estaba a cargo, digamos, de Malvinas, sino que también Malvinas, eh, perdón, Buenos Aires, estaba a cargo de todo lo que era la administración de la Patagonia. Eh, la isla de Tierra del Fuego, Malvinas y Adyacencias. ¿no? Y dentro de ese término aprovechamos e incluimos los potenciales territorios, ¿no? A futuro. Eh, y es así que, si bien iniciada la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia, los españoles quienes estaban en Malvinas se van de 1811, jurídicamente pasan a ser eh, definitivamente argentinas las islas con el, el Acta de Independencia, y en 1820 se hace una toma de posesión efectiva, enviada por el gobierno de Buenos Aires. Y es así que contrata un, un corsario, un corsario de origen estadounidense, David Jewitt, que con una, con una corbeta, la heroína, eh, llega a, a las costas de Malvinas, se instala ahí en la Isla Soledad, con dos proclamas, ¿no? una en inglés y una en castellano, para notificar a todos mm. los barcos que se encontraban ahí en Malvinas, buques loberos que venían muchos de Estados Unidos, de Gran Bretaña de que David Shewitt, en nombre del, de las Provincias Unidas, ¿no? del gobierno de Buenos Aires, pero sobre todo de las Provincias Unidas, eh, de Argentina, toma posesión efectiva de las Islas Malvinas, en 1820, también se cumple el bicentenario en este año, donde iza por primera vez la bandera argentina en Malvinas, eh, saludándola con unos hermosos 21 cañonazos. Y así como arranca... Exacto. La primera flameada, por llamar de alguna manera, de la bandera argentina en Malvinas. Sí, y ahí también te agrego una, una cuestión que me parece, bueno, que, que lo planteaba también recién con, con lo de Belgrano, no pero el Malvinas es un enclave estratégico en ese momento, o sea, eh, el motivo de, del viaje de Gigiwit también tiene que ver con eh, prohibir esta, la casa indiscriminada de focas y de lobos marinos en, en la zona. Este, y esto era un, una de las principales actividades de, de rapiña que tenían las potencias de la época, o sea, eh, la grasa de, de estos animales se utilizaba para las luminarias en las principales ciudades del mundo, entonces, eh, Buenos Aires advierte esto de manera temprana también, ¿no? eh, creo que... Incluso, digo, este, la primera junta, uno de los primeros actos que también realiza es eh, plantear el tema de la importancia de Malvinas y de eh, designar autoridades ahí también, ¿no? eh, Un poco recuperando esto que vos decías de Chiguit, él eh, va, con un dato de color, ¿no? Pero él va a armar esta expedición y Belgrano, al parecer, también va a tener alguna incidencia en ella, que, este... Eh, un sobrino del grano, Luciano Castelli, el hijo de Juan José Castelli, va a integrar la, esta expedición de Shewitt a bordo de, la, de esta fragata heroína. Eh, así que eh, él va, también va a estar, de alguna manera, involucrado. En el, eh, al parecer también hubo eh, algún tipo de, de vínculo con el empresario en ese momento, eh, que sea, en la, en la compra de la fragata a Francia, este, y que además es el que también otorgaba la mitad de, de la patente de corso de, de la fragata de Francia. Así que... ¿Se escucha un poco como con fritura el micrófono? A ver ahí. Así que nada, quería agregar un poco de ese dato este, que, que me parece que es importante porque también ahí hace traza como, como alguna genealogía también con entre la creación de la bandera y la, la primera bandera que se hizo a mí. Retomemos un poco lo de la, la heroína de Shewitt. Eh, ¿En qué había quedado bueno. la? Eso, el, eh, el, el izamiento de la bandera se hace el 6 de noviembre de 1820. Eh, él llega unos días antes, plantea, digamos, a, a los buques que encuentra, buques norteamericanos y, y británicos que encuentra en la zona. Eh, cazando focas y, y lobos, digo, y entonces este, justamente lo que hace es un ejercicio de soberanía, ¿no? Él remite una carta a cada una de esas embarcaciones diciendo justamente que él, esto era eh, tomando posesión de las islas en nombre del gobierno de las provincias unidas. Eh, ese es como el primer hito de eh, presencia del, de la bandera en las islas, ¿no? Eh, Después podríamos señalar... una Continuidad, digamos, ¿no? a lo largo de la década de, de 1820, bueno, ahí te sumo, que bueno, ya que Buenos Aires estaba administrando las Islas Malvinas, eh, se encargó de dar unas concesiones de tierras a unos comerciantes, Jorge Pacheco, eh, los hermanos Bernet, eh, después Luis Bernet se termina quedando digamos con las concesiones de tierra, la mayoría era obviamente en la Isla Soledad, y hay ahí como una continuidad, digamos, en cuanto a la bandera en las Islas Malvinas, pero después pasa un hito muy importante que sería el 10 de junio de 1829, la creación de la comandancia, ¿sí? la comandancia político y militar, donde ese mismo día lo nombran a Luis Bernet como el primer comandante, justamente. Y ahí tenemos otro hito, digamos, de, de nuestra bandera digamos en Malvinas, eh, que tiene que ver justamente con la jura que hace Bernet y, y los pobladores de Malvinas el 30 de agosto de 1829, que es el momento donde Bernet toma eh, posesión formal del cargo, del cargo de comandante político-militar, en donde ese 30 de agosto de 1829 los pobladores de las islas se, se reúnen rodeando la bandera, juran y la saludan eh, con los famosos 21 cañonazos, ¿no? como una especie de eh, acto de soberanía. Quien, y nosotros tenemos registro de este hecho gracias a, al diario escrito por María Sáez, eh, la esposa de don Luis Bernet. Bueno, en el museo tenemos la, la reconstrucción de ese, de ese pueblo, eh, que era esa colonia ¿no? que, que lleva a cabo Bernet en, en las islas. Eh, la verdad es que el registro que deja María Sáez es muy importante, es una fuente historiográfica muy importante, eh, porque justamente lo que nos permite es reconstruir cómo funcionaba ese pueblo, ¿no? Eh, cuál la distribución de las tareas, digo cómo, eh, cuál era su actividad económica, su relación con el continente también, ¿no? O sea que eh, Malvinas aparece también ahí, inserto también en la historia y la... El, la el, el desarrollo de la Patagonia también, no, este, entonces es, es muy importante eso. Y bueno, nosotros en el museo, digo si, si alguno de los que están escuchando la charla fueron al museo, van a ver que tenemos una maqueta reconstruida eh, a, a escala de lo que fuese ese pueblo en Bernet, donde está justamente el, eh, izada la bandera argentina también. Eh, y, y de alguna manera marca esa continuidad de la presencia también de, de la bandera en las islas. Eh, para fines de, de, de la década del 20 y hasta que eh, Bernet se va de las islas en 1831, ¿no? que es cuando encuentra una embarcación justamente, eh, también haciendo una, una casa ilegal o clandestina, de focas y lobos. Entonces, eh, ahí lleva se va a Buenos Aires a, a enjuiciar también a este, esta embarcación y a partir de ahí ya no vuelve más. ¿No? Claro. Ahí lo que tiene interesante eh, esta anécdota que estás contando eh, es que justamente hace poco nomás eh, salieron estos tres proyectos de ley, que bueno, que por ahí lo vamos a retomar quizás al final de la charla donde entre otras cosas eh, se está discutiendo y se va a discutir el tema de las multas de la pesca ilegal, y como cuando hablamos de Bernet en 1831 y hablamos de Malvinas en el siglo XIX, eh, vemos que los problemas eran los mismos, solamente que hoy en día por ahí se discute el calamar en el Atlántico Sur, y en esa época lo que se habla de la caza o de la pesca ilegal en ese momento, estamos hablando de los lobos digamos ¿no? y los mamíferos marinos, ¿no? que eran tan codiciados. Ahí sí. sí. No, y también del, de, de una parada importante para el paso al, al Pacífico, ¿no? Sí. Eh, en Malvinas ahí también es, es eso, es un enclave estratégico, como hoy también eh, sigue siendo un, un enclave estratégico para Gran Bretaña. Eh, en ese momento era un enclave para cualquier embarcación que quisiera hacer algún paso al, al Océano Pacífico. Ahí, de los comentarios, nos están mandando saludos, obviamente, de Capital Federal, de La Plata, eh, de la UNAG también nos mandaron saludos, de Paraná, Entre Ríos. Eh, saludos. Sí, de, bien federal, ¿no? Ya que justo hoy mencionamos a 1820. Eh, ahí también tenemos los comentarios de, bueno, de Mario Volpe y de, de Silvina Gutiérrez, quienes ya participaron en, en el ciclo. Eh, ahí Mario nos recuerda a Pablo Areguatí. Eh, uh -huh. el comandante que vino después de Jiwit, digamos, ¿no? Eh, claro. Y Silvi me recuerda a Emilio Bernet, el hermano de Luis Bernet, quien escribió también un diario, eh, que bueno, ella se está encargando ahora de investigarlo, donde también hace alusiones a la bandera argentina en Malvinas. Pero retomando un poco, digamos, el hilo, estos buques que se encuentra Bernet, eh, no son, digamos, son de una bandera particular, eh, porque eran buques loberos eh, de Estados Unidos, y que cuando Bernet lo lleva a Buenos Aires a, a ser juzgados, esto ya lo mencionamos en las charlas anteriores, pero nunca está de más eh, repasarlo, se generó una represalia ante ese acto de soberanía, que es el bombardeo de la Lexington, que es un buque de guerra estadounidense que bombardea Malvinas, eh, particularmente Puerto Luis, que era como la ciudad de, principal digamos, del archipiélago, un 30 de diciembre de 1831, después de Navidad y entre Año Nuevo. Y acá, retomando la cuestión de la bandera, ¿no? la, la parte anecdótica de este bombardeo, para de paso aportar cosas nuevas respecto a las charlas anteriores, es que cuando se acerca a la Lexington a las costas de Malvinas, llega con bandera francesa. Y este dato también es importante, digamos ¿no? la bandera como símbolo, porque ya se sabía, parece entonces, que la situación con los buques loberos de Estados Unidos era conflictiva por el tema de la pesca ilegal. Llega la Lexington con bandera francesa en una impronta muy pacífica, se asienta ahí en, la, en las costas de Malvinas y una vez que se asienta, bajan la bandera francesa, izaron la verdadera bandera que era la estadounidense y bombardearon Malvinas en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos. Y en ese contexto de fragilidad y de mucha tensión diplomática también entre Argentina y Estados Unidos, a lo largo de 1832, en el medio hay un cambio de gobierno entre Rosas y Balcarce, llega enero de 1833, aprovechando esa fragilidad del pueblo argentino de Malvinas, y es cuando llegan los británicos y usurpan eh, las Islas Malvinas. Sí. Eh, bueno, ahí en, en, ese, en ese contexto los que van a quedar van a ser algunos pobladores, no, o sea, si bien eh, antes de la, la llegada de la Clio, o sea, llega la corbeta Clio, que es la, la corbeta británica, eh, pero la población que estaba ahí va a ser embarcada por el comandante en ese que, que estaba en ese momento a cargo de las islas, ¿no? Recordemos que Bernet en 1831 ya se había asentado en Buenos Aires y no va a volver a partir de ese momento. Entonces, este otro comandante va a embarcar a la población ahí, pero algunos van a algunos este, pobladores van a quedar, ¿no? Eh, bueno, como bien decía Alejo, bueno Bernet no vuelve, eh, este otro buque, la Goleta Sarandí lleva a la, la población de las islas al continente y hubo pobladores que se quedaron entre ellos un gaucho muy importante en nuestra historia que es el gaucho rivero que junto a otros eh, compañeros, entre ellos eh, indios charrugas que venían de la banda oriental, el gaucho rivero nació en, en la provincia de Entre Ríos, de paso ahí le volvemos a, a mandar otro saludo a los de Paraná que nos están acompañando y lo que hace el Ocho Rivero el 26 de agosto de 1833, a unos meses de la usurpación británica, es iniciar un levantamiento. Y, y ese levantamiento, junto eh, a sus compañeros, eh, implicó bajar la bandera británica e izar nuevamente la bandera argentina. Hay un montón de, de discusiones historiográficas, de fuentes historiográficas que se contraponen, Lamentablemente la mayoría de los testimonios son británicos, entre ellos está el testimonio de Darwin, el testimonio de Fitzroy, pero eh, se sabe que baja la bandera británica, pero eh, otros testimonios y, y otros historiadores dan con que hizo eh, la bandera argentina. Dentro de las acuarelas, digamos, del viaje del Beagle, hay una acuarela, un dibujo, un grabado muy, muy confuso donde se sospecha que en esa visita de Darwin en, en, en Malvinas, eh, después del levantamiento del gaucho, podía ser la, la bandera argentina. Obviamente el gaucho estaba esperando que llegaran eh, refuerzos de Buenos Aires, lamentablemente esos refuerzos no llegaron, entre otras cosas porque además de unitarios y federales, había problemas entre federales y federales, eh, y es así como si llegaron... Eh, Tropas británicas quienes lo terminan eh, apresando al gaucho. Eh, Ahí te una, una acotación nomás, si me, si me permitís. Sí, que sí. esto, por decir, digo, de la importancia de, las, de, de, de la pintura, de las acuarelas, ¿no? de, de la época, porque en el caso de Belgrano, no también, eh, como no se sabe, digo, hay todo una, un debate en torno a, la, a esa bandera de Rosario. Eh, aparece la, la, la posible bandera de Rosario en un, en un retrato que hacen a él, que es el que tenemos en el billete de 10 pesos, que lo hace Carbonier, que era eh, un discípulo de, del retratista favorito de Napoleón, eh, donde al fondo también se ve una escena confusa de, de batalla, donde aparece la bandera este, con lo que se supone que fue esa, esas dos franjas horizontales, la primera bandera que se levantó en Rosario, ¿no? O sea, como ahí también, digo, eh, si bien digo son dos momentos distintos, como también el tema de la pintura que va, va a funcionar también como, como una especie de foto de la época, ¿no? Y como testimonio documental de cómo fue, digamos, el registro de la bandera argentina bueno, no solamente en el continente, sino también en las islas. Eh, y también es importante que no es descabellado plantearlo de el gaucho, Rivero y la bandera, que además lo recordamos en el reverso del billete de 50 pesos, eh, sino porque también por los registros, digamos, de los testimonios digamos de, de la época, y retomo lo que dijiste al principio de la charla, la bandera entendida como concepto de identidad. Eh, vos hablaste de, de, de los ritos escolares, ¿no? de las liturgias escolares. Bueno, uh -huh. parte de las liturgias, digamos, de Malvinas, y eso está profundamente documentado, era conmemorar el 25 de mayo, el 9 de julio, eran días festivos, es decir, había una construcción de una identidad asociada a las fechas patrias, llamadas fiestas mayas, por la historiografía, la bandera, los colores, y entendido claramente como algo totalmente distinto a, a lo que es lo otro, digamos, ¿no? la bandera británica, el idioma inglés, etcétera, etcétera. Eh, por eso... Eh, digamos no es descabellado eh, y eso después también lo, lo podemos conectar con cómo termina digamos el gaucho rivero eh, ¿Sí? defendiendo la soberanía defendiendo de alguna manera la, la bandera argentina no en malvinas sino en, en el río paraná con la vuelta de obligado eh, y aclaro también ahí porque también hay otra discusión historiográfica eh, al respecto que es que la, la nómina de, de caídos de vuelta obligado figura en Antonio Rivero y se sospecha fuertemente que era el mismo Rivero de Malvinas, quienes los británicos, después de no juzgarlo, lo llevan eh, a la cuenca del río de la Plata. Bueno, nosotros después, digo el, el reclamo después de, de, de la usurpación británica va, va a ser constante, ¿no? O sea, eh, a partir de ese momento eh, todos los gobiernos de distinto cuño, van a, de distinta ideología, digo, van a hacer este, reclamaciones con respecto a la soberanía malvina. Y creo que eso es, es importante también. Ahí está el tal libro de, de Paul Grussac, no que es como una... Un, intelectual, digamos, de, de, del, del liberalismo de fines de siglo, este, que... Eh, es un libro que es muy interesante porque él hace una especie de, de raconto de todas, esas, de todas esas reclamaciones y también de los derechos de soberanía eh, sobre las islas. Eh, yo marcaría ahí como quizás hay otro, otro momento que me parece, no es en Malvinas, pero también creo que en 1904 cuando se se da, este, se erige lo que era la base de, de, del observatorio de la isla Lauri, ¿no? que ahí está este, en un decreto de roca en ese momento, eh, ahí también se, hay un ejercicio de soberanía, ¿no? porque es la primera base que eh, va a tener una permanencia, eh, va a estar de manera permanente en la Antártida, ¿no? con una presencia en la puerta de Antártida Antártida bastante importante. Entonces, digo, son como distintos eh, mojones o distintos hitos que van a ir marcando la, la historia argentina y la historia de, de las islas también, ¿no? Sí, interesante eso que mencionas porque bueno, el Museo de Malvinas, eh, por su concepción, no solamente se, se queda únicamente en, en el análisis de las islas, sino también las otras islas del Atlántico Sur y también la Antártida, y por eso también como... Mencionabas recién es muy importante, dentro de ese ejercicio de soberanía de la Antártida, la bandera argentina eh, es fundamental como símbolo y como forma de, de reafirmación de soberanía. A, aún sí. digo, haciendo, haciendo las salvedades correspondientes también a, a, a lo que fue digo, el gobierno de Roca en ese momento, digo, hoy los gobiernos este más de, de corte conservador, ¿no? Eh, como, sí. como una cuestión también que tiene que ver con el contexto en el cual se produce eso, y cómo también esa bandera tiene un significado, pero no es un significado, creo yo, eh, que permanece inalterable, ¿no? o sea, eh, sino que eso se va a ir resignificando y va a ir produciéndose en distintos contextos, y es importante también reponer ese contexto para entender digo, la complejidad de, de la cuestión, ¿no? de la causa. Claro, está bueno la, la nota al pie, digamos, aclaratoria, digamos, de entender a, a Paul Grusak y a Roca como parte de un contexto de una Argentina, lo que algunos historiadores llaman la República Conservadora, el Unicato, etcétera, etcétera, respecto de, de los otros hitos que se relacionan con la historia de la bandera argentina de Malvinas, que son más a, eh, adentrado el siglo XX. Eh, Exactamente. Ahí, ahí te sumo, y, y nos vamos acercando ya a la década del 60 y la década del 70, que en la década del 40, justamente, eh, cuando asume Perón, él hace como dos cuestiones en, en relación a Malvinas, a la Silla Atlántico Sur y a la Antártida, que es plantear eh, reservas de soberanía ante las Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo que Perón hace este planteo de reserva de soberanía ante la ONU, en el plano interno, es en ese momento que el, el, el Ministerio de Educación digamos de la Nación hace un salto cualitativo para difundir en, en, en la población eh, nuestros derechos soberanos sobre estos territorios. Y es a partir de ahí que Malvinas pasa o deja de ser una discusión de una élite intelectual, por ahí de un Paul Grussac, por ahí de un, no sé, un Adolfo Saldías, o, o, de, o de un cuerpo de élite, forma parte del ministerio de relaciones exteriores y pasa a ser una causa popular eh, sí. si, si uno bueno eh, si uno ve lo, los libros que venden hoy en día en puerto argentino en malvinas por supuesto en inglés siempre le dedican un capítulo a perón no sé si me parece que no lo quieren mucho a perón porque lo no se lo va no se lo vangan mucho porque lo adjetivan como el responsable y el principal culpable de difundir a escala masiva lo que para ellos es una idea, idea loca de que las Malvinas son argentinas. Eh, entonces esa, ellos le atribuyen esa actitud nuestra testaruda, de que estamos como obsesionados con Malvinas, a escala masiva se lo atribuyen eh, a, a Perón, ¿no? a, o a Perón, como lo llamarían allá en Malvinas. Y después eso va, sí. va a tener su correlato en la década de 60, de 20 años después. Sí, es, es un proceso acumulativo también, ¿no? O sea, lo, lo que va generando el, el peronismo en esa década del 40-50, después va a ser retomado también en los 60 en otro contexto. Eh, en un contexto donde empieza a tener mucha más fuerza los movimientos eh, de liberación nacional, ¿no? Eh, por ejemplo, digo, durante el, el gobierno de Ilias se lleva a cabo, bueno, vos eh, también como, como abogado digo tenés más claro todo esto, pero se lleva a cabo la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Eh... La resolución 2065, digamos, eh, en un contexto donde después de la Segunda Guerra Mundial había un mandato, un supuesto mandato internacional, de decir, bueno, terminemos con la colonización del mundo donde Gran Bretaña, Francia, Bélgica, tenían que empezar a, en teoría, en principio, retirarse, digamos, de, tanto de África, Medio Oriente, digamos, de Asia, y promover, digamos, lo que vos mencionabas, la liberación nacional de los distintos pueblos de África y, y de Asia. Y en ese contexto de la 2065, bueno, tenemos dos hechos muy, muy particulares, ¿no? Año, uno, año 64, que es el vuelo de eh, Miguel Fischer, sí sí el, el vuelo de, de Fitch es, es un también es es un, es un hito importante e inaugura también una serie de vuelos eh, civiles ¿no? a, a, a malvinas eh, miguel Fitzgerald es un era una, un aviador civil que yo tengo entendido quizás habría que buscarlo buscarlo bien pero él ya había hecho algunos algunas hazañas así, aéreas, digo, creo que había conectado la costa este, la costa oeste de Estados Unidos, en un vuelo, una, una, una cosa así, habría que buscarlo bien pero no lo tengo muy fresco, pero, este, él lo que va a hacer es, va a salir de Monte Grande, con un avión, con un, un Cessna, que es un avión de, de un motor muy chico, este, y va a ir haciendo distintas paradas a lo largo de la costa de la Patagonia, hasta Río Gallegos. Est, ahí el... En, desde Río Gallegos, Fitzgerald va a hacer un cruce ¿no? a Malvinas, va a ponerle dos tanques de repuesto a ese, a ese avión que en un punto también lo transformaba un poco en una, una posible bomba, porque estaba cargado de combustible, y él sabía que si ese avión se caía en el, en el Atlántico, las posibilidades de, en el mar argentino, perdón, digo, las posibilidades de, de sobrevivir, digo, eran eran muy muy bajas. Muy bajas, sí, sí. Y, y bueno, él... Sí, perdón. No, no, Seguí sí, sí, así, yo me preparo el mate. Dale. Eh, bueno, y ahí lo, lo que hace Fichera es, eh, bueno, aterrizar en, en Malvinas. Y acá viene un dato particular, ¿no? Que ya lo venimos charlando en encuentros anteriores. Que es que en Malvinas no había una pista de aterrizaje. Entonces, aterriza como puede. Y, eh, digamos, eh, cuando aterriza... Digamos, presenta una bandera argentina con una proclama, también en inglés y en castellano, ahí es como hay una especie de un hilo conductor con shee-wit, y claro. que en esa proclama justamente eh, presentaba un manifiesto eh, del reclamo de soberanía de, de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Ese avión, que, que es el pequeño Cessna, digo pequeño en relación a escala de otros eh, aviones, que es el que tenemos en el museo, digamos, suspendido en el techo y que es, está en el corazón, en el pulmón del museo, eh, que es eh, como la gran iconografía. Y, y después pegado, y esto sí te lo tiro a vos porque sé que, que lo sabés, al año siguiente, año 65, ya no en Malvinas sino en la Antártida, eh, otra vez se plantó la, la bandera argentina con, bueno, con Leal, el, el operativo, sí, ¿no? sí. Sí, la, el, la Operación 90 de, con Leal es, es el, la primera llegada al Polo por parte de, de, de la Argentina. ¿no? Entonces, cuando planta la bandera en, en el Polo Sur, digamos, es como. Es un, es un hito de soberanía también, y creo que eso va marcando toda esta cuestión de cómo Malvinas vuelve a estar presente y cómo toda la cuestión. este de descolonización también, eh, tiene mucha fuerza. En ese momento también, eh, sobre todo en Gran Bretaña, digo, por ejemplo, cuando llega Fitzgerald y eso, la, la guarnición, digamos, lo, la cantidad de, de Royal Marines que había en las islas era muy baja. Entonces había también una cosa de, eh, bueno, ¿se pueden recuperar, no se pueden recuperar? Digo, ¿qué pasa con eso? No? Incluso Fitzgerald, eh, obviamente, cuando llega y, y aterriza en ese, en ese hipódromo de, de, de, de Malvinas, este, va, va a ser después digo devuelto y va a ser sancionado, Ilia después lo va a reconocer, va a ser este, recibido también como un héroe. Digo. Y incluso en, en el 68 él va a volver con otro, en otro vuelo a Malvinas, por segunda vez, eh, auspiciado por el diario Crónica, ¿no? que... Este, es, es interesante eso porque eh, va a volver de una forma también, y los viajes de Fitzgerald van a tener un, una particularidad que no va a tener, por ejemplo, el, los que se denominan como el operativo Cóndor, que es ese, esa foto que tenemos en, en el flyer que, que estuvo circulando por las redes, que es una, es una operación que llevan a cargo unos, unos militantes, 18 militantes, en el año 66, en septiembre, en 28 de septiembre, donde este, van a tomar un, van a desviar un avión comercial, un avión de aerolíneas, en, a la altura de la bahía de San Julián, que se dirigía a Río Gallegos. En ese avión viajaba el que era en ese momento gobernador o designado por la dictadura Honganía, ¿no? Este, el gobernador de Tierra del Fuego y ellos van a cambiar el rumbo van a poner el rumbo 105 y van a ir a Malvinas con ese, con ese avión que era un, un Douglas C4 de, la, de Aerolíneas Argentinas van a llegar, van a aterrizar justamente como decías vos recién eh, todavía no hay pista en, en, en Malvinas entonces van a aterrizar también en, ese, en esa pista de cuadrera y, Van a llegar ahí, van, van a armar un perímetro de 200 metros y van a desplegar unas, unas siete banderas en, en Malvinas. Van a leer una proclama y también van a, a repartir este, esa proclama entre los pobladores de, de Malvinas. Digo, va, eso va a generar digo, un revuelo en, en, en la zona, en los, este, en los pobladores de ahí, de, ahí de, de Puerto Argentino. Eh, y lo interesante de esto, me parece, es que ellos no, no van a no se van a rendir, o sea, no, no van a, a a capitular en eso, sino que este, van a, a deponer su actitud cuando eh, mandan a negociar al padre Roel, que era el, eh, un sacerdote que estaba del un sacerdote católico que estaba en las islas, que hizo como de salvoconducto ¿no? para que exacto que, que para para garantizarles la, la vida en un punto también ¿no? porque ellos sabían que con esa con esa digo, con ese, ese hecho también se jugaban jugaban la vida sí. eh, así que digo ese es otro momento muy importante y contrasta un poco también con, con el momento de fitcheral ¿no? ese primer viaje de fitcheral se va a realizar durante un gobierno democrático, el gobierno de, de Ilia, Finceral va a ser sancionado, pero Ilia lo va a, in, a indultar, y lo que va a ser el 66 con el gobierno de, de facto de Onganía. Y ahí digo, como un dato de color eh, que me parece que no es, no es poco, digo, Onganía por ejemplo, va, era él era caballero, ¿no? Era parte de la el arma de, de la caballería, que es una de, de, de las armas más cerradas o más elitistas del, del ejército, digamos, con, no sé, en contraposición con la infantería u otras armas. Eh, y tenía cosas como, no, no sé, no, no sé si Onganía justamente, pero los caballeros tenían esta cosa de que no se sacaban el guante para saludar, eh, algún, eran miembros del Jockey Club, digo, unas cosas que eran, eran complejas en la época. Y cuando se produce el Operativo Cóndor, Onganía, otra cuestión, perdón, que Onganía asume en la carreta de se traslada en la carreta del, de los festejos del centenario. O sea, ¿no? Como, como ese, ese, ese, ese hilo conductor. Claro, digo, o sea, no es poca cosa. Eh, y cuando se produce el operativo Cóndor, él se encontraba eh, justamente reunido con el príncipe consorte Felipe de Edimburgo. Que ¿no? ahí te sumo. Que, digamos, a veces cuando hacemos eh, visitas guiadas, digamos, ¿no? en el museo... Eh, a veces uno preguntaba, bueno, ¿alguien sabe quién es el actual príncipe consorte? Es el mismo, es, sigue siendo obviamente Felipe de, de Edimburgo, eh, como dato de color, digamos, de, de la longevidad de la familia real británica que ha superado, digamos, Exacto. casi todos los presidentes de la historia argentina. Eh, no, no, muy interesante, y aprovecho para mandar un saludo a, al compañero de Bulogne, que nos estuvo mandando saludos, que nos pidió que mandáramos saludos a y justo ya que estamos hablando del operativo Cóndor, le mandamos un saludo eh, a Jerry, y bueno, sí. y si está presente también a Norberto Carasewix, que lo acaban de, de etiquetar, digamos, en la transmisión. Eh, Norberto un, un nacido visitante también del museo. Visitante del museo miembro del Operativo Cóndor, defensor de la causa Malvinas, así que bueno, les mandamos un saludo Exacto. a los dos. Sí, nosotros, nosotros tenemos ahí, bueno, a, a Gerardo, que es hijo de uno también de, de los miembros del Operativo Cóndor, Delgado Salcedo, ¿no? Eh, que había sido también delegado telefónico, entonces... Es Obviamente. importante. Exacto. Y bueno, y ya que estamos mencionando... Eh, la, pista, la no pista de aterrizaje, con el vuelo de Fitzgerald y el operativo Cóndor, vamos a hablar de la pista de aterrizaje que sí se hizo, la que existió de verdad, que la termina construyendo el Estado Nacional Argentino, como consecuencia también de la resolución 2065, en el año 72, y eso también lo charlamos en, en, en encuentros anteriores, y bueno, aprovechamos también para repetirlo, cómo era el, el, el contexto, digamos, de, de Malvinas en, en esa época, eh, que tenían una economía, eh, digamos, totalmente austera, no tenían pista de aterrizaje, no tenían aeródromo, no tenían aeropuerto, es el Estado eh, Nacional quien construye el, el aeropuerto de Malvinas, la pista de aterrizaje, y en esa inauguración de, del año 72, eh, se iza la bandera argentina. Hay, hay muchas fotos de esa inauguración, lo, hace, lo realiza la Fuerza Aérea, y se encontraban las, las dos banderas, la, la británica y la argentina. Y es importante mencionar este nuevo izamiento ¿no? de, de la bandera argentina en Malvinas, porque esto eh, dio pie a lo que fueron los eh, intentos de acuerdo de la década del 70. Eh, cuando asume Perón, en su tercera presidencia, lo, eh, digamos cuando uno analiza la economía de Malvinas, es una economía prácticamente de subsistencia, digamos, de la cría de, de ovejas, de ganado vino, y a partir de ahí pasan a tener eh, ayuda digamos, del Estado Nacional, digamos, de, del continente, con una fuerte inversión de capital del Estado argentino. Entonces se empieza a instalar IPF, Gas del Estado, Correo Argentino, Llegan las maestras eh, del continente a enseñar castellano en, en Puerto Argentino. Algunos eh, islenitos eh, los becaban para estudiar en, en, en colegios de la, de la provincia de Buenos Aires. Eh, ahí me agregan en los comentarios bueno que no tenían DNI, porque no tenían nacionalidad eh, británica. Entonces, el, el Estado argentino les da una, una tarjeta para poder viajar de, de Malvinas al continente digamos, con mucha eh, facilidad. Hoy que estamos en no un sé, contexto... Perdón, sí. Per, perdona, no sé si tenían hospitales también o del el sistema sanitario, ¿no? A eso iba. Eh, justamente hoy que estamos en un contexto de pandemia, de, de coronavirus, ah. eh, si algún isleño tenía un problema de salud, incluso eso hasta el día de hoy, pero para entender un poco más eh, la década del 70, si tenían algún problema de salud importante, complejo les era, era mucho más viable que se atendieran en el hospital de Comodoro Rivadavia o en el de Río Gallegos, que esperar a que llegara algún médico a las Islas Malvinas. Entonces, esos vuelos del ADE eran fundamentales para garantizar eh, la, la atención de salud eh, en las Islas Malvinas. Es hasta el día de hoy que, que no está desarrollada la infraestructura de salud en las Islas. Y, y bueno... Sí, y es un periodo también que, como, como decís, de una economía de subsistencia y también de, de, de un olvido y un destrato también de Gran Bretaña, ¿no? Con respecto a, a esa población, que, que es una población también implantada en las islas, ¿no? Pero que además, digo, de eso, eh, también tenían destrato. Entonces, ahí empiezan a generar vínculos también necesariamente con el continente, digo, eh, con, la, con, con los, la marina mercante, ¿no? También, este. Eh, con el envío de, de provisiones, digo, es una época interesante, y yo no sé si también llega a haber algún punto de, de, de acuerdo en, eh, con, con el gobierno del tercer peronismo, ¿no? O sea, bueno, es, es que la gracia de todos esos intercambios es justamente la, la propuesta de, de, de, de la Cancillería Británica de hacer una especie de codominio donde los isleños iban a tener de forma temporaria la doble nacionalidad y después de unos años se nos iba a devolver de forma definitiva eh, la soberanía sobre las Islas Malvinas. Exactamente. Bueno, todo este esfuerzo que se fue llevando, digamos, ¿no? eh, de casi hasta de hormiga, digamos, ¿no? con idas y venidas. Luego tenemos eh, el año 82, ¿sí? el, el 2 de abril, eh, que es el momento que cuando desembarcan eh, las tropas, digamos, en Malvinas, el 2 de abril, izan la bandera argentina, bueno, ya no, digamos, en el, en el aeropuerto, en el aeródromo, sino en lo que hoy se considera como la casa del gobernador, y empieza uh -huh. a flamear eh, la bandera eh, argentina en, en Malvinas. Sí, ahí, bueno, ahí, ahí se lleva a cabo eso que, que decís vos, el desembarco, ¿no? que es lo que se denominó como, como operativo Operación Rosario, ¿no? en, en, en honor a lo que sería la Virgen del Rosario. Es un Justamente tiene que ver con ese contexto también de, de, de la dictadura de, de Galtier y, eh, y esta, esta, esta operación que llevan a cabo de manera conjunta Infantes de Marina y, y el Ejército, ¿no? Este que hace un izamiento ahí también de la bandera, y es, digo, también ese contexto es raro, ¿no? porque en un punto digo, uno puede decir, bueno, la, la bandera es la bandera nueva, está flameando ahí, y digo, digo, otras perspectivas también pueden plantear que eh, es una bandera que tiene que ver con la dictadura, es, es una, una situación muy, muy compleja, el Hacía apenas unos días, digo, el 30 de marzo, se lleva a cabo también la, la marcha este, por Paz, Pan y Trabajo, ¿no? que lleva a cabo en ese momento en la, la CGT de, en la cabeza de, de Ubaldini. Este, y, y bueno, eh, digo, eh, es como un momento donde también genera un, una especie de efervescencia, pero también eh, con un clima social digo de agotamiento también desde la dictadura que yo creo que la guerra termina de ser de alguna manera, de, de desgastar eso, ¿no? Bueno, ahí relacionando con, con lo que vos decís, también el dato interesante es que, a pesar de la marcha del 30 de marzo y la represión que hubo muy fuerte, esta cosa como muy confusa y muy compleja de analizar, de cómo del 30 de marzo se pasa el 2 y el 10 de abril, digamos, ¿no? Cuando llega la noticia al continente, digamos, ¿no? Eh, de lo que estaba pasando en Malvinas y de repente esa plaza se llena. Eh, me he cansado de escuchar uh -huh. testimonios eh, de personas que estuvieron en la marcha del 30 y en la marcha del 10, digamos, y, y, y que por un lado la del 30 no pudieron entrar a la plaza por la represión y que después, digamos, y, y esos testimonios, eh, y tenemos ahí una gigantografía muy importante en el museo, digamos, de una de las abuelas de Plaza de Mayo, Delia, que tiene ese papel que dice las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, de entender que Malvinas es una causa popular, digamos, del pueblo argentino y no de, de Galtieri o, o de la dictadura de ese momento. Y, digamos, y esto también es interesante de, de analizar, eh, porque Ubaldini después va a las Islas Malvinas. Claro. Eh, hay fotografías de Ubaldini en Malvinas, sí, sí, sí. que sufrió la represión el 30 de marzo, después va, y él va con esta consigna de que quienes van a estar al frente de batalla son los hijos de los obreros. Eh, es la clase obrera claro. y los hijos de los obreros quienes van a pelear por la soberanía de Malvinas, y por lo tanto él como secretario general de la CGT tenía la obligación, para con los afiliados, para con los obreros, de hacer un acto de, de presencia en Malvinas. Eh, Obviamente es un, es un periodo confuso, difícil de analizar, se mezclan muchas sensibilidades, pero bueno, eh, obviamente no, no queríamos dejar pasar por alto digamos eh, un análisis de, de cómo fue digamos, eh, la guerra. Sí, totalmente. ¿no? Digo, lo que es interesante ahí también es, es rastrear eso que vos decís de las las posturas del movimiento obrero en, en, en la Plaza del 10 por ejemplo, que ellos van digo también a, a esa plaza eh, con, con cantos digo, en contra de la dictadura, pero a, a favor de Malvinas. Digo. Entonces ahí es un, una cuestión que obviamente también digo forma parte de, de la vivencia y, y lo que ha pasado cada uno, las experiencias también que han, que han tenido los excombatientes en la guerra, digo. entonces eh, es un... Es una cuestión, obviamente es una herida, digo, que todavía tiene, tiene la, la Argentina, una herida, creo que una de las heridas también recientes, junto con, con la última dictadura, muy, muy fuerte, ¿no? que, que continúa y que, que pervive y que deja esta cuestión también, que hablábamos un ratito antes de que comenzara la transmisión, que tiene que ver con... Eh, ¿Qué es lo que siente un excombatiente? ¿Qué es lo que, que lo, lo que pasa cuando alguien va a Malvinas y se encuentra con. se reencuentra con eso, ¿no? O sea, este. Bueno, ahí eh, te sumo. Que acá tiene que ver, ya un poco llegando a la actualidad, ¿no? Que obviamente, como consecuencia de, de la guerra del año 82, no solamente, eh, digamos, los británicos. Eh, expulsaron eh, digamos, la bandera argentina, en el sentido literal y en el sentido conceptual digamos, de la frase, sino que además eh, expulsaron las empresas del Estado Nacional que se habían instalado en la década del 70. Digo, así, y eso también es importante de, de ese intento como de borrar la memoria, porque cuando los británicos ocupan Malvinas en 1833, pasados un par de años, mudan el establecimiento argentino, que era Puerto Luis, lo mudan al sur y, y fundan eh, lo que sería Puerto Argentino, y lo que hicieron digamos después del año 82 es eh, expulsar a las empresas del Estado Nacional que se encontraban en Malvinas. Y también, como hecho simbólico, uno de los primeros objetivos militares eh, durante la guerra, cuando digamos, el conflicto se empieza a poner espeso eh, en mayo, es justamente bombardear y destruir la pista de aterrizaje que había construido el Estado Nacional Argentino en el año 72. Y ahí viene una discusión más de, de la actualidad, que es, bueno, ¿qué pasa si eh, nosotros que somos los continentales, por llamarlo de alguna manera, porque argentinos somos todos, nosotros los continentales viajamos eh, a Malvinas, ¿qué pasa con eh, la bandera argentina? ¿no? Acá es, es, es un dato interesante que no es ilegal la bandera argentina en Malvinas. ¿Y esto por qué mencionamos este dato? Porque toda identidad nacional, y le sumamos la identidad nacional reconocida por las Naciones Unidas, forma parte de las identidades protegidas. Eh, está prohibido, por decirlo de alguna manera, para que se entienda bien, está prohibido prohibir la enarbolación de, eh, de imágenes o de banderas de identidades nacionales. Pero obviamente, si uno viaja a Malvinas en calidad de turista, no es que es ilegal flamear la bandera, sino que lo que genera la, la bandera como símbolo patrio en Malvinas es, es, puede generar conmoción social, disturbios y es a partir de que por ahí, ante el llamado de un isleño o de algún habitante de las islas, es que empiezan a, eh, a desplegar las fuerzas para evitar, digamos... Y no, no la... Que... ¿Qué? Que, que, que... No, digo que, no, que no, no te la hacen pasar fácil, Leo, no te la hacen pasar bien. Exact Exactamente. Ahí hay una cuestión que, que me parece interesante, el... porque en el... cuando se... Cuando se produce el operativo Cóndor, eh, las banderas del operativo, esas banderas que, se desplie que despliegan estos, estos militantes, digo, cuando bajan de, del, del avión y arman ese perímetro, decía hace un rato, esas banderas, eh, cuando ellos van, ellos son trasladados luego al a, a juzgado de tierra del fuego y el juez eh, no, no les, va, les va a devolver esas banderas, porque va a decir, digo, ¿Qué delito era si flamear una, digo, sacar una bandera en, en territorio argentino? Entonces, eh, digo, ahí eh, se van conectando algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que, digo, si bien sucede, digamos, en, en, en marco digamos de, de las autoridades argentinas, digo, también este, es como un paralelo digo, a tener en cuenta. Exactamente, y hoy lo que tenemos hoy en día en cuanto a las islas eh, per se, digamos, es una especie de. Actos y con muchos culturales, pero que también está relacionado con la identidad, que es que, eh, bueno, ahí me están aclarando, ¿no? Ahí de paso aprovecho y le mando un saludo a Daniela Badra, que, bueno, que como ella nació en Tierra del Fuego, no es considerada continental, por supuesto, eh, hacemos la, la salvedad, eh, pero quienes viajan a Malvinas, ya sea o de Tierra del Fuego, eh, los que viven en la Antártida, o los que viven en el, el continente eh, sudamericano, cuando, cuando viajan a Malvinas tratan de llevar banderas argentinas eh, como pueden. Eh, obviamente hoy la, la, la pista de aterrizaje hoy en día de Malvinas eh, es la base militar de la OTAN que está en, en Monte Agradable. Eh, entonces lo que, estos hechos culturales que hacen eh, muchos eh, turistas eh, del otro lado del Atlántico Sur, para incluir también a Tierra del Fuego, es tratar de enarrolar las Islas Malvinas por ahí en, en el cementerio donde se encuentran eh, los soldados caídos. Eh, ahí justamente me está contando la anécdota Daniela Badra, que ella hizo flamear la bandera argentina en Montelongdon. Es decir, claro. hay una especie de microhechos culturales ¿no? de, de aquellos quienes viajan a Malvinas de llevar eh, la bandera argentina o una camiseta de la selección nacional o la, alguna bandera que tenga que ver con... Bueno, que lo charlamos antes de, de la transmisión, ¿no? De, uh -huh. de los centros de, de excombatientes, eh, mismo también agrupaciones sindicales que han viajado eh, a Malvinas, se han ido con las banderas de las agrupaciones sindicales y, y esos como pequeños hitos también, ¿no? Como de, de decir, bueno, estamos presentes en, en Malvinas. Sí. Sí, que hay que entenderlos así, me parece. No, no son hechos eh, rebeldes o, o, o, o que eh, están desubicados, digamos, sino que tiene que ver con un ejercicio de soberanía, y me parece que eso es, eh, es muy importante también. Eh, y en algunos casos tiene que ver también con reconstruir una historia, ¿no? Aquellos que estuvieron en frente de batalla, digo, que, que vieron eh, caer compañeros, digo... qué es lo que significa con reconstruir su, su historia, este, y además, digo, eh, honrar la memoria de aquellos caídos, ¿no? Creo que eso es, es algo eh, que es parte de cualquier derecho humano. Exactamente. ¿Y, ¿Y qué pasó con las banderas de los cóndores? Ahí lo, lo estabas mencionando, ahí eh, ¿cómo fue el desenlace Exacto. de esas banderas? Bueno, las banderas, como decía hace un rato, eh, quedan en custodia de la única mujer del operativo Cóndor, que fue María Cristina Berrier, eh, y son entregadas en el año 2012 a la presidenta en ese momento, eh, Cristina Fernández de Kirchner, que este, una de esas banderas, por ejemplo, está en el Museo Malvinas. ¿no? Eh, pero hay otra, digo, que, que es la que está... En el mausoleo de Néstor Kirchner, que es la que cubre, ¿no? Uh -huh. Tengo entendido, quizás corregime, pero cubre la, la, la tumba de Néstor. Entonces, este, digo, la, la importancia también de estas cuestiones, ¿no? O sea, y de, de, la, de lo simbólico. Esto que hablamos al principio de, de lo simbólico, de, de interiorizar eso, ¿no? O sea, de la bandera, los de la bandera. O, eh, en distintos contextos, una potencia de acuerdo, digo, a, a ese contexto, me parece. Una potencia distinta, le da una trascendencia distinta, es una apuesta también que eh, tiene que ver mucho con el pasado, pero también me parece que se proyecta al futuro y, y tiene que ver con un reclamo que continúa con una causa que sigue viva y con una, una cuestión Malvinas que sigue dirimiéndose por, por los canales eh, diplomáticos y por, por vía de la paz, ¿no? No y, y para entender la importancia de esas banderas, las otras están también en lugares eh, estratégicos. Eh. Una es... Eh, para, pe, pe, pequeño paréntesis, vamos a mandar un saludo a Carolina sí. Cabrara, que hija también de un cóndor que participó, que también está presente en la transmisión, les mandamos un saludo. Pero retomando el, de, de las banderas, eh, otras están, una en la Basílica de la Virgen de Luján, otra en la Basílica de la Virgen de Itatí, otras en cuenta se encuentra en lo que es el museo de casa rosada es decir en la proximidad absoluta del poder ejecutivo nacional digamos con todo el símbolo que eso implica y otra se encuentra en el congreso de la nación sí. como como forma también de reafirmación simbólica y obviamente la última ¿Sí? la última en inaugurarse y desplegarse fue la del museo que se desplegó el 10 de junio de 2014 y por último, para cerrar, bueno, tenemos la propia bandera del museo. Digamos, la, esa bandera hermosa que, que tenemos en el mástil del museo. Que, bueno, no sé si, si quieres hablar vos o... No, algo porque yo en realidad me, me sumo el, al año siguiente. Entonces vos, vos estás desde el principio y... Y tenés ahí más, más anécdotas. Yo me acuerdo que, digo, personalmente, quizás tendríamos que haber arrancado así, pero digo, personalmente lo que fue eh, entrar al museo, digo, pero además ver esa bandera, digo, cualquiera que va al museo, que asiste al museo, digo, va a ver una bandera imponente, eh, que la verdad, digo, a uno le transmite una sensación, eh, digo, yo la veo desde, el, desde la ventana de la oficina, digo, pero es una sensación, digo, este, muy linda y, y creo que eso. Es muy importante, digo, el, cu el cuidado también ¿no? de, esa, de, esos, de esos símbolos y, y, de, y de, de, ese, de reafirmar es, esa, nuestros símbolos patrios, ¿no? También. No, y además que la bandera del Museo Malvinas tiene la particularidad que, digamos, uh -huh. eh, creo que salvando la de Casa Rosada, creo que es eh, la bandera más grande, al menos, del Capital Federal, digamos, por todas las medidas y, y, y la, la normativa que Regula, digamos, ¿no? la bandera argentina, la que tenemos en el museo, es una de las más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que se ve, digamos, en la época pre-pandemia, ¿no? Cuando alguien hacía algún vuelo de cabotaje, alguna provincia, y cuando volvía eh, y aterrizaba, digamos, en Aeroparque, se veía el Museo de Malvinas, se veía las Islas Malvinas en el espejo de agua y esa bandera. Que bueno, durante estos últimos eh, cuatro años que han pasado, hubo un par de ausencias no había presupuesto para sostener la bandera y que bueno felizmente el 27 de febrero de, de este año eh, bueno vinieron las autoridades nacionales eh, estuvieron presentes del instituto belgraniano donde se hizo nuevamente la bandera argentina en el museo eh, como corresponde eh, para que nunca más vuelva a faltar eh, nuestra bandera eh, en el museo uh -huh. Sí, hay, hay momentos, ¿no? pero siempre, siempre hay algún, algún hecho en donde vuelve a aparecer. ¿no? Como, como, hay momentos digo, donde, donde quizás uno está, está peor, un poco peor, pero también es un impulso para, para otra cosa. ¿no? Bueno, eh, Alejo, te agradezco eh, por la charla de hoy, la verdad que estuvo muy interesante, se me pasó volando. También, sí, eh, está un poco nervioso. No, ni, ni se notó, ni se notó. Eh, aprovecho también para mandarle un saludo a toda, toda la gente que estuvo acá acompañándonos en la transmisión. Tuvimos un pico de 75, que Bien. es, es, es en casi este, un récord. Este de tanto Zoom, aparte. ¿no? Exactamente, de tanto Zoom. Tuvimos un récord ahí de audiencia. Así que bueno, eh, por mi parte, digamos, ¿no? Eh, me despido, digamos, ¿no? Y nos encontraremos el viernes que viene también. Eh, en el, acá en el Facebook del, del museo para continuar con este ciclo de soberanía y memoria. Así que bueno, Alejo, muchísimas gracias. Eh, gracias. Gracias a, gracias a vos, Juan, y obviamente, bueno, mucha suerte con, con el ciclo que, que vas a, a continuar ahí también este, eh, sometiéndote a los Zooms. Este, así que te agradezco a vos, a mis compañeros también de investigación, me estuvieron dando una mano este, en, mandando audios y recordándome cosas. Este Y, y bueno, la, la dirección del museo y al Aldana que estuvo también con la comunicación, agradecerles a todos. Sí, bueno, les le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras del museo. Sí, bueno, Exacto. Hasta la próxima emisión. Hasta luego, gracias.